Cómo están amigas y amigos eh, continuando con nuestros ejemplos de listas desplegables eh, la semana pasada estuvimos viendo lo que es Angular, eh, en esta oportunidad vamos a utilizar este, lo que son los entornos MIM, donde vamos a utilizar todo lo que es Javascript del lado del cliente, del lado del servidor vamos a utilizar este MongoDB como base de datos que sabemos que está en Javascript y también lo que es Express ¿no? que es un framework de Node eh, la idea de este proyecto como ya conocen eh, la mayoría de ejemplos que tengo en mi blog es llegar a esto ¿no? utilizar listas desplegables en las cuales en las páginas HTML luego de escoger un departamento automáticamente podamos obtener lo que son las provincias de ese departamento y de estas provincias igualmente sus distritos eh, vamos a este video es un poco largo, vamos a trabajar con diferentes temas que nos permitan conocer un poquito más sobre estas tecnologías Pueden revisar este la página de Angular, ¿no? AngularJS.org, Express también igualmente, ExpressJS.com eh, MongoDB eh, también tiene su página, eh, espero que los revisen y puedan conocer un poco más, ¿no? vamos a seguir trabajando con nuestros modelos de tablas eh, que son dependientes, son relacionales eh, MongoDB no utiliza esta temática eh, trabaja, no utiliza los joins eh, debería de acuerdo a la normalización de MongoDB utilizarse todo esto en una sola tabla eh, espero más adelante poder este, hacer también videos de mongodb y cómo utilizarlo en su forma básica y un poco intermedia ¿no? para sobre todo conocer, ampliar un poquito sobre esta nueva base de datos vamos a seguir utilizando lo que es este, nuestro editor de texto Sublime Text donde ya tengo eh, creado una carpeta que se llama main.listas eh, esa carpeta eh, como ven no tiene ningún archivo eh, ya necesitamos obligatoriamente que esté instalado y ejecutándose lo que es este MongoDB. Dentro de MongoDB igualmente ya debe estar instalado eh, lo que son los archivos de, de las colecciones de lo que son los departamentos. ¿no? Tengo los de acá los departamentos, las provincias y los distritos y con sus datos respectivos. Y acá como vemos este... Tengo lo que es este los la, la, las, los registros clave, valor, ¿no? este, los códigos de departamentos con su código y la descripción de los departamentos. Eh, bueno, espero que, que sea de su gusto. Va a ser un video un poco largo, pero eh, son bastantes cosas nuevas que nos van a permitir conocer un poquito más a profundidad todas estas nuevas tecnologías. ¿no? bien empecemos entonces vamos a, a crear eh, como como primer paso para poder este después ustedes pueden obtenerlo eh, todo esto, este código e instalarlo en sus máquinas eh, correctamente vamos a crear un archivo para node que es necesario que es eh, para perdón que es necesario que es el package.json eh, le voy a decir que eh, tenga dentro de package el nombre de, de mi proyecto que se llama main listas eh, la versión va a ser la 0.0.0, no tengo una descripción, el punto de entrada para mi aplicación es app.js no necesito un test vamos a dar obvio oh, por omisión todos los los el resto de elementos ¿eh? vamos a limpiar esto y como vemos ya tenemos lo que es nuestro archivo package.json con información del proyecto eh, vamos acá a, a agregar un nuevo un nuevo registro un nuevo elemento que es todo lo que son para almacenar las dependencias ¿no? esto lo vamos a, se va a ir llenando automáticamente conforme instalemos todo lo que necesitamos para este proyecto eh, como hemos dicho, vamos a empezar con lo que es Express actualmente Express está en su versión 4 ya no es la misma versión de la anterior eh, anterior que hemos utilizado en otros videos, que es la 3, ha cambiado muchas cosas, ¿no? tendrían que revisar la página acá encontrarán todavía la documentación de la versión 3 y también tenemos el API de la versión 4, lo pueden revisar una de las cosas que está, saltan a la vista, por decir, es que ya casi la mayoría de, de Middleware que, que trabajaba en la 3 y que se cargaba automáticamente, ahora lo tenemos que instalar por separado. Aparte, también el Configure ya no se utiliza en lo que es Express. Vamos a verlo poco a poco. Bien, entonces, este, como les decía, lo que vamos a hacer primero es instalar Express.